Ya estamos con el número uno, con Juan Pastén. ¿Cómo está Juan? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Me imagino que estará contento. Su equipo logró un empate en Santa Cruz, ¿no? Usted es hincha de Wisterman, ¿no? Sí, sí, hincha de Wisterman. ¿Eh? Todavía que existe. Le regalaron un penal. Creo que esto no ha sido la jornada del, del tema del bar. Eso sigue en discusión. O sea, hay una sinvergüenzura. O sea, toda la gente ha salido blasfemando en contra de quienes manejan el bar, ¿no? ¿Y quiénes los árbitros? La poca personalidad que tienen De no imponer un criterio que en determinado momento ya habían cobrado Claro, Pero ahora, ahora ¿Solamente en ese partido o no, en, en casi caballos, todos? Casi todos ahora. Vamos con Mamoré Mamoré Ajá. que gana a Bacadillas por tres goles a dos En el inicio de la división profesional En la ciudad de Trinidad Imágenes que pasamos a revisar ya De este juego Esto es bonito porque hubo una cantidad impresionante de gente El estadio estaba casi lleno Eso es bueno porque el rival de Mamoré era el equipo de 10 de, de Cobija, que no es un equipo que genere expectativa en ninguna parte, o sea, excepto en su casa. ¿ya? Entonces, eh, es bueno, es bueno porque gana el local. Al final, en el último minuto, con un tiro penal, que lo marca el Bar también, que, pero que ahí no, no admite duda, la gente de, del equipo pandino eh, argumenta que el partido había ya terminado. O sea, había terminado... El tiempo mínimo que dan los árbitros para jugar de tiempo suplementario. Cuando usted ve arriba, dice 8 o 10 minutos, ¿qué es lo que sucede? Ese es el tiempo mínimo que los árbitros pueden terminar o no pueden terminar el partido. ¿De acuerdo? No es que ah, hasta 10 minutos más 45, a los 55, tiene que terminar el partido. El... Ah, ese no, es no, el no. mínimo. Ese es el mínimo. Entonces, la gente de, de Cobija argumenta que el tiempo ya estaba como dicen los abogados, superabundantemente abundantemente expuesto y que había que hacer sonar el silbato. Silbato que no lo hicieron sonar en el minuto correspondiente y que va a generar una falta que la va a marcar el bar en el último minuto, bueno, 10 minutos más ya, tenía 55, y va a ser el gol del equipo dueño de casa. Y va a terminar ganando. Exactamente, por de 3 decir? a 2, 3 ganó, 2 Gran Mamoré ganó por 3 a 2 al equipo de Baca 10. Es un partido interesante eh, estos partidos que se juegan eh, en, en, en zonas eh, Los Benjamines de la, de la liga profesional ¿no? ¿no? Sí, los dos los dos que están este año en primera, los árbitros pasaron a ser protagonistas durante toda esta jornada y no debería ser que los árbitros sean los protagonistas, porque lo, al final los protagonistas son los futbolistas, ¿no? Claro. ¿Eh? Ahí le manda beso hasta la vecina le manda. Pero bueno, eso es parte del folclore. Allí empataba Cadiz 2 a 2 y parecía que esto ya... ¿eh? Parecía que esto se iba a terminar de esa manera, con un empate. A mí me da pena, porque además el equipo dueño de casa... Y en el primer tiempo le expulsaron a un jugador. Fue expulsado el número 7, un buen jugador argentino, lo expulsaron y jugó todo el segundo tiempo y gran parte del primero con un hombre menos. Hablo del local, Gran Mamoré. Entonces es doblemente satisfactorio la victoria. Mirá la greda que no contribuye en nada, o sea, en realidad que hay tanto... tan. ...pasto lindo... ...podrían haber puesto... ...pasto completo... ...todo eso... ...para es que... ...ahí utilizan una pista atlética... ...que al final la pueden hacer igual... ...no... ...claro... ...o sea... ...en Santa Cruz... ...es terrible... ...porque es una pista de asfalto... ...sí... ...en el Tahuiche... ...cómo ...sí... Nunca? ...ese es el gol que marca Robles... ...al final del partido... ...de tiro libre penal... ...el que va a generar todas las... La, ...los reclamos... ...de la gente pandina. ...define muy bien el arquero... Está acostumbrado a hacer goles de tiro libre penal, y de tiro libre también, y decreta la victoria. Me agrada a mí que Mamoré logre la victoria, porque esto le va a traer consigo una muy buena cantidad de espectadores el próximo partido. ¿no? Y además parte primero con tres puntos. Claro. Esto mira, esto a mí me da mucha vergüenza. Vamos a ver imágenes de este partido. Cómo Diez Trongues va a ganarle a la U de Vinto por dos goles a uno con una ayuda terrible un, un gol es en posición adelantada después goles que no le cobraron a Vinto una serie de cosas uh -huh. ahí está eh, esto se jugó acá aquí, en La Paz el sábado eh, estaba tranquilo, después se vino el temporal de lluvias ¿te mira mira el sí, Chupito, pero... es un fenómeno ¿Ah? Abrego. a la primera que tuvo los lo vacunó so, claro a la primera que tuvo el Chupito los vacunó. casi en, en el área de defensa partió, ¿no? Casi sí. dentro. Ahí está el 1 a 0. Va a venir el empate. No, esa es la jugada del gol. Mirá, como claro, parte de No, como en cara. Ese es de los tantos jugadores que echan a perder en Bolívar. Ese chico, cuando viene bien en la sub-23, fue goleador en el Campeonato Sudamericano, después lo, lo trajo Bolívar, no lo puso nunca más. Estos son los corredorcitos. Cuando vos sos vos es un equipo medio maluco y tenés de estos que un pelotazo largo, te aprovechan una oportunidad y te hacen el gol, son los que necesitas. En, en la selección no tenemos uno que, que gorra de esa manera. ¿eh? Claro. Está el chico tercero, ese que juega en el Santo eh, Marcelo Moreno Martí, que tiene más años que usted. Eh, y, y bueno, sí, sí. No, no hay más. Mira, ahí está la jugada. Es de la jugada del primer gol Ahí está, el empate ¿Sí? Hay posición adelantada Y no lo cogen Después vamos a ver La otra que sí marca y marca gol Y que sí está en posición adelantada Ursino. Es una jugada que se va por, por la otra banda Ese es el colombiano que entró en el segundo tiempo Todo el mundo sabe que es un muy buen jugador Recibe muy solo ¿Eh? Muy solo recibe Ursino. Para mí estaba en posición adelantada Pero... ¿Y el VAR? Bien, gracias Ahí está el árbitro Oruleño cobra el gol Ah, le habilitó el gol ¿no? sí, sí, sí. O sea, no fue al VAR sí. ¿O, o el VAR no, no, le dijo que no era gol Esa es otra jugada de posición adelantada Cuando recibe la pelota ursino pone el centro También está en posición adelantada Y también lo va o sea, dos goles, los dos goles del tío. regalado por el VAR. se los regaló el VAR a Diestro. Uh -huh. Y después va a hacer un gol, eh, el equipo de Vinto y el árbitro no lo va a marcar por una supuesta falta. O sea, en ¿no? las dos ocasiones el, de, el juez de línea dijo hay posición adelantada. Sí. Levantó la banderola, pero él está. Mira, este es cuando el partido ya terminaba. Ahí está la mano. Ah, tremendo. Siguen jugando. Y recién es que van. Y finalmente, se, ya, ya estaba el temporal. ya. Claro. Seguro que estaba usted acostado. Ahí se marca el tiro libre penal. Que Rodrigo Vargas lo va a perder. Es increíble. No podés perder un penal así. Mirá qué despreciencia. Y después. Años. No. Y los otros lo tapan como si hubiera tapado el penal de la Champions. Ya. Esta es la jugada del gol. Que el árbitro va a invalidar. Yo no sé por qué lo invalida, de verdad. Y en el centro, supuestamente, a alguien empuja en el área, pero que yo no veo que hay falta. Tampoco hay posición adelantada. El árbitro marca el gol, fíjate. Sí. Se reanuda el juego. Y recién. El árbitro solicita ir al, al bar y al un Lula y Una sinvergüenza, pero terrible. ¿no? Tamaña, tamaña cosa, de verdad. Ahí se levantó todos en cinta. Creo que la ilustración que hacen mis compañeros es, es bárbara, ¿no? Sí. ¿Eh? Tremendo el bar. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, el la ilustración que hace Carlito ahí, ¿no? Carlito sí. y el chino. El juez de línea levantó el banderín en los, en los dos goles del Uno de Tigre. los pocos honrados que quedaba. Levanta, dice, está. Y el árbitro marcó el gol de, de Vinto. Sí, señor. Y que después el VAR no, dice no. No, el, no el, sí, marqué el gol y después el bar dice que no. Yo creo que al bar los tiene que meter preso, ¿no? Hay que meterle mínimo, qué sé yo, tres meses adentro hasta que investiguemos. No, pero es que es verdad. Ponela esa. La, la, está muy buena, ¿no? Sí. ¿No? De está verdad. Bueno. La creatividad que tienen estos guachos. ¿Eh? Bueno, ahí está el bar. Y justo son tres, ¿no? Ahora, este es... Eh, y el, los árbitros, <risa> a partir de ahora, ya no son más árbitros en este programa. Son los segatini. Segatini. No. Pues ah. no es nada. Claro. ¿Eh? Ahora, esto... ¿Esta observación al bar sí. fue solamente en este partido del no, Tigre? En no, ¿hay otros regalos? Trinidad, le estoy explicando en el sí, partido el de que los pandinos dicen que el partido había terminado y esto también. Vamos a ver, aquí no hubo mucho drama porque Oriente eh, fue superior, le ganó a Nacional que no viene jugando absolutamente a nada, que este miércoles va a jugar aquí en La Paz eh, su partido por la Copa, porque lamentablemente no puede jugar en su casa por un tema que tiene que ver con la iluminación. La gobernación eh, no pudo solucionar sus, los problemas, es increíble, la dejadez que, de la dirigente y la dejadez también de las principales autoridades del departamento. Y usted sabe que el, el aeropuerto de, de Potosí está siendo construido, ¿no es Sí, sí, está en plena construcción. Claro, Hay uno y están haciendo otro. Se va a ser el único aeropuerto de este país que tiene dos pistas de aterrizaje y dos pistas de... De despedir de sí, sí, fenómeno Pero no está funcionando ahora Es lo que yo tengo entendido Desconozco que, que, eh, cuáles son las cosas Porque no está Entonces la FIFA dice que Perdón, la FIFA no La Comebol dice que El aeropuerto más cercano deberá estar a 100, ¿Te acuerdas que lo, un día lo conversamos aquí en la mañana? Pues el de Sucre, ¿no? Claro, a 130 kilómetros deberá estar Y el de Sucre está a 135 Ah, no, por cinco kilómetros. Imagínate, yo no sé de dónde habrán medido, de la puerta de este lado o de la puerta del otro lado. Pero, por 5 kilómetros. No sé, corremos la cancha más acá, algo hay que hacer. O claro. qué sé yo, hacer una puerta. 5 kilómetros hacia la eh, avenida. Eh, es que Sí, ahí es donde comienza la, la, la pista, ¿no? Claro. Entonces, de ahí nos acomodamos. Eh, Oriente fue superior. Bueno, 3 a 0. 3 a 0. Fue lingo. el, diríamos, el triunfo con más goles de esta primera fecha, ¿no? Cierto. Digamos, el más cómodo. El más cómodo. Una muy buena cantidad de espectadores. Bueno, la gente como de suele se... ser con Oriente. Sí, la gente va. El hincha de Oriente gana, va, porque está feliz. Cuando pierde, dice: hay que estar con el equipo. Claro. Esos nacieron para sufrir. <risa> no sé. Hacen como 12 años que no son campeones de nada. ...y no tienen chance tampoco... ...por lo que yo vi el partido... ...no, no, no le veo que sean campeones... ...claro, lo que pasa es que al frente tenían digamos... ...un equipo nacional, que está... ...es ¿Eh? como pegarle un borracho en el suelo... ...más o menos así... ...con todo se vino hijo <risa> ...es como pegarle un chupado en el piso... Así. ...esto también fue el sábado... ...el de Oriente ¿no? ...sí señor... ...ahí cerraban el sábado el y sábado. arrancaba luego el domingo... ...el, el domingo, el domingo aparte Bolívar ganándole a Guavirá por 2 a 1... También con una falta discutida. En el gol ah, de Torino Melgar, imágenes que te pasamos a revisar, Torino Melgar roba una pelota con falta. Y el, y el hábito la ignora. Y se viene el primer gol, que le cae de, de, de suerte al equipo feliz de Bolivia. ¿no? El periodismo deportivo casi que se desvivió por este. Triunfal estreno de Bolívar. Sí, te lao, bueno, el eh. Tienen que vender periódico los guachos. Es. <risa> está bien. Eh, si le ponen, qué sé yo, opaca victoria, ¿cuánto van a comprar? Los escoguistas. Ah, eh. entonces. entonces, ese es el, el gol que marca Torino. Pero la jugada está viciada. Cuando, cuando hay un robo y una marca, uh, en la primera instancia de la jugada, va con falta. Ahí debió haber cobrado falta el juez. ¿Eh? Mira, ahí está, ¿ves? Va con la falta, le pone ¿eh? y después deja un hombre en el camino y la jugada después está bien, define muy bien. Pero hay falta, está viciada la jugada. Pero igual. Hicieron. Igual, vale. vale. vale. Ahí está. ¿Eh? Arrancaba 1-0 sí, entonces. Arrancaba 1-0. En la caldera del... En del la bien. caldera del Diablo. Le pegaba una pintada con pintura porque la cancha está un desastre. Y ahí hay un error del arquero, se le escapa la pelota, ah. pero el error es del carelo. ¿Eh? El defensor se quedó mirando, no, no, no. él quiere sacar la pelota del Carelo. Ese es el que era zaguero central de, de Wisterman. La quiere sacar y lo único que hace es entregar la pelota para que Vaca marque su primer gol ¿eh? en el equipo de Bolívar. Pero ahí está el Carelo, no es porque le dice Carelo, no, no, no, porque tiene una cara de loco que no se la puede. <risa> Festeja Vaca 2 a 0. Hasta ahí cómodos. Tranquilo, debutó el español, ese que se quiebra por todo, no sé de qué juega, la verdad, me decepcionó, la verdad que no sé a qué está jugando Bolívar, el, el goleador brasileño lo pusieron en el segundo tiempo, tocó tres veces la pelota, ese es el descuento, Guavira pudo haber empatado el partido, pero no, no tuvo la consistencia, y, y yo creo que Sonia se equivoca, los cambios los hace muy tarde, o debió haber puesto este equipo de inicio. Porque Bolívar es un equipo que cuando lo atacas, eh, le pones velocidad, la extrema defensa sufre porque son todos muy lentos. Entonces, eso fue lo que, lo que pasó. Y se dio cuenta muy tarde el técnico Soria de esos detalles. ¿no? Ahora, bueno, a Soria, después me imagino que hablamos, pero... ¿A Soria ya lo podrían haber encontrado los de Wilstermann, que lo estaban buscando, o ya lo habían encontrado antes del partido? Fíjese que yo no pregunté si lo encontraron o no. Ah. Hoy día recién voy a preguntar. Hoy sabremos. Eh, después empate de Aurora con Olway. En Cochabamba. 0 a 0. Olway la pasó muy mal. Los primeros 35-40 minutos del primer tiempo. Jugó blanco y reinó Jugó con dos puntas arriba con dos frontales, y le puso a Yaisiño por Yaisiño, mira, uh -huh. Yaito Rico por la izquierda y, y por la derecha a Ramallo. Entonces generó una superioridad numérica dentro del área el equipo de Aurora, pero que sus hombres no pudieron eh, convertir con goles. Y bueno, que si está jugando, es reynoso. No, se claro. sí. y, y Serginho, ex-Wilterman, leía el fin de semana que... Estaba coqueteando... Bueno, Aurora lo estaba coqueteando. Al final, sí, pero ¿se yo, fue o no? No, yo no entiendo ese tipo de coqueteo. Eh, Jairzinho se jugaba en un equipo de tercera división del fútbol brasileño. ¿Se acuerda? que ¿Lo comentábamos? Sí. Allí, lejos. Allí está en plena, plena selva, por decirlo de alguna en manera. Bahía, ¿no? ¿O en Bahía, ¿no? No, no, no. El, en la ya Amazonía. Me ya me acuerdo. Eh, Manaus. Manaus. Está en Manaus, imagínense. Más cerca le queda Miami que venía de San Pablo. Manaus, Miami son dos horas y media. ¿Eh? Esa es una ruta que utilizaban mucho los pescadores bolivianos. Los pescadores, gente aquí que tiene mucho dinero, uh -huh. se iba a pescar, por eso que el avión del Loya aéreo Boliviano paraba los viernes en Manaus y después volvía el lunes por Manaus. Uh -huh. Uh -huh. No te digo que yo fui a pescar, pero un par de veces me, me tocó en el, fue, mismo, fue. el mismo vuelo. Entonces yo pregunté, ¿por qué para aquí? Una calor, Dios, me libre. Eh, ahorita ahí no hay dengue, hay denguenazo, ¿no? Porque los mosquitos no son, son, qué sé yo, aviones, deben ser. Es increíble. Eh, y bueno. O sea que no hay Sergiño con Aurora. Yo no creo que vuelva. Y las elecciones, antes de ir al último partido, las elecciones de Aurora, ¿en qué andan? Ya va, va la señora, la mujer del presidente, la única ah, candidata. No va él, cumple con su palabra. Sí, pero va la señora, la mujer. <risa> pero cumple con su palabra, él no está yendo. <risa> es un fenómeno. La única candidata que va, la única candidata, ¿no? Sí. Bien. Vicepresidente va no su hermano. Ah, bueno. Ya dije él, Que ya. es el cuñado de la presidenta, cuyos hijos son sobrinos de la presidenta. ¿Y él qué irá a ser administrador? Del... No, él camp... es fiscal general ahora. Ah. Los expresidentes pasan a ser, los past presidentes pasan a ser fiscales generales. Ya. Yeah. Y, y inventar... va a mantener la peguita en la Federación Boliviana de Fútbol, que al final es lo que le interesa. Y como decía el padrino, la familia es lo primero. La familia, la familia es lo primero. <risa> eh, ya miramos Olwey, ¿no? Sí. Vamos al Hoy... Blooming. A Wisterman le regalaron un golcito ayer de tiro libre penal. También. Era un una regalito. falta que yo la miro, la sigo mirando y no, no le encuentro la vuelta. ¿Eh? Le sigo buscando la vuelta y no se la hallo. También harta gente, ¿no? En Altahuichi. Sí, no. ¿la Menos gente? que Oriente. Por supuesto. Ahí, ahí está, mirá. A los dos equipos más complicados económicamente. Y ahí hablando, está el bar, mirá. ¿A dónde le pega? Va a rechazar y parece que le pega en la nalga, no sé. La verdad que. Ahí está el gol. Gol de Wisterman. Uh -huh. Arrancaba cayendo en casa entonces. Blooming. ¿Qué, dice? <risa> ¿Qué va a decir un orientista? Dice. No. De que había menos gente de Blooming. Anda por ahí nomás. Lo que pasa es que. Su equipo del gringo, viste, apenas empató y la sacó barata, ¿no? Claro. Cero a 0, imagínate, le podrían haber hecho unos tres. Finalmente, Brumín va a empatar el partido. Y dejará las cosas... Bueno, llegó varias veces. Sí, ¿Tuvo? no, tuvo, tuvo, tuvo. Tu, tu. Tuvo chances. Tuvo. Yo creo que Brumín fue más... Pero claro, no pudo convertir los goles que, que debió haberlos hecho. Ahora, estos dos equipos no podían inscribir jugadores. ¿Pudieron inscribir para pudieron, ya hora. Ese es el gol que dicen que la pelota estaba afuera. Esa es también la polémica. Los cochabambinos están reclamando. El árbitro finalmente la marca. ¿Mm? Estaba dentro. Oh. Ya, a ver, si la pelota dice, tiene que salir completamente... Claro. Para que esté fuera. Una colita, una pestañita que esté adentro y basta. Pero generó muchas. Eh, ¿Y el bar validó? Validó. Sí, se anotan en todas. Uh -huh. Bien, se entonces, anotan en todas. Wilterman ahora ya no tiene menos seis, sino menos cinco. Menos cinco. Ah, pero ya. sigue teniendo menos. <risa> Sigue en, la, en el fondo de la tabla con menos cinco. Me sigue con menos cinco. ¿Qué te parece? ¿Cómo anda sermán ¿Cómo anda la novela? Eh, la verdad, es como le digo, o sea, no, no... Es que hay otra novela que esta semana la vamos a ver. Es la novela del que está precioso. Ah, el que está aquí ah, no. en San Pedro. El que está en San Pedro. Porque ya son ocho o, o 18 futbolistas los que se van a, a acomodar en la demanda. 18. Uh, que entienden que no le pagaron lo que le debieron pagar en su momento. O sea, que les mataron cambios. Ayer no, ayer que publicó que le mataron un cambio de mil dólares. A ver... Eh, y Absolutamente nadie reclamaba antes, ¿no? Entonces ahora eh, son varias las instituciones que, que, que se van a ir pegando a este juicio. Entonces va a ser más... La investigación más larga, van a tener que presentar los descargos respectivos, cosa que no hay en los descargos respectivos. Uh -huh. Estamos hablando de Favol ahorita. Sí. Eh, han renunciado varios directivos, ¿no? Ustedes han ido publicando en sus redes sí. sociales las renuncias irrevocables. Didito Rico se fue, ya el último que ha renunciado. Pero es que Didito Rico también tiene que ir a Oruro, yo no sé por qué Araníbar, que ha venido y es parte también del juicio contra Paniagua, eh, no ha aprovechado y lo ha denunciado o le ha pedido cuenta por medio de la justicia ordinaria a Didito Rico Didito Rico manejó alrededor de 600 mil dólares y hicieron a ver, hicieron un informe por Whatsapp, ¿te puedes dar cuenta? ¿Te hacía un mensaje de Whatsapp? Claro, lo mandaron en redes sociales esto hemos gastado más o menos y Didito Rico no apareció nunca más por Oruro porque tiene algunos problemas ¿Lo están buscando los muchachos esos del, del color verde ese bonito? Uh -huh. mm, en Oruro. En Oruro. A raíz de una denuncia. Uh -huh. Entonces nunca más volvió por ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con Favol? Si, si ya toda la mesa directiva va renunciando el representante máximo tres meses en San Pedro. Yo creo que tiene que desaparecer como agremiación, que al final nunca existió. Porque es una agregación que no tiene personalidad jurídica. ¿Mm? Así se disfrazaban estos supuestos abogados para defender a los futbolistas. Y extorsionaban a los directivos del fútbol a cuenta de que no vamos a jugar el fútbol si no nos pagan. O sea, porque las cuentas los cheques salían a nombre de, de Paneagua y compañía y habían otros que salían a nombre de favor. Esta es una investigación que ya comenzó y que tiene por lo menos una... Mirá la palabra. A mí no me gusta decir esa palabra. Es una data, ¿viste? De 15 años, más o menos. O sea, es una investigación que viene más o menos desde allí. Y que tiene que ver con personeros que manejaban el fútbol en ese tiempo y tiene que ver también con quienes estaban en la agremiación sindical. Resulta que son los mismos que durante 16 años, 15, 17 años, han venido manejando esta organización. En, el otro día hicimos la cuenta, ¿no? Casi sí. 2 millones de dólares en aporte de los futbolistas. Hay aportes de las instituciones de futbolistas eh, agremiados en el mundo que también le han destinado fondos a Bolivia. La gente pregunta, o sea, ¿cuál era el sueldo de estos que se dedicaban con tanto ahínco a este laburo, no? No, supuestamente no recibían suerte. No, no, gente que trabajaba, ¿viste? Por amor al, al fútbol. Mm. Amor a sus compañeros. Claro, Co al gremio. No... ¿Mm? Amor al gremio. Amor al gremio, cosa que nunca, nunca fue así. Eh, entonces, esta investigación apunta, por ejemplo, Ralde. Ralde no renunció a Favol para ser presidente de Oriente. Entonces, ¿es presidente, es vicepresidente de Favol todavía o es presidente de Oriente? Porque después dejó de ir. ¿Se recuerda a usted cuando eh, yo los denuncié que esto querían 20 mil dólares más para ir a la Copa América? Uh -huh. Bueno, estaba Salinas de presidente. Salinas les dio 30 mil por ir. Ni siquiera lo habían ganado en cancha, porque es una invitación a la Copa América. Entonces, Salinas, el filado me dice, pero le digo yo, ¿y quién es el que está alborotando los, los, los muchachos ahí? Raldes les había ido. Les había dicho que había que cobrar 20 mil dólares más porque la plata era de los futbolistas. Querían 50. Finalmente arreglaron en 35. Se o sea, les dieron 35 mil dólares a algunos que ni siquiera jugaron. Y a otros por dejarse golear. Porque no ganaron todos los partidos. ¿A cada jugador. Cada uno 35 dólares. Cada uno 35 mil sí, dólares. 35 mil dólares. Pero. Entonces, por eso que yo, a uno ya le eché la chapa de patriota, ¿te acordás? <risa> Porque se dijo, yo por mi patria juego gratis. El primero que se pone la fila para cobrar es ese. ¿Eh? Ese, si no le pagan no mueve la nalga. Claro. Que, a ver, entonces una cosa es lo que dicen y la otra es la, la, lo que practican estos tipos. El otro día le conté, escuché un audio de un crack, pero ya de capa caída. Que cuidado que les quitaran los bonos de mil dólares por presentación a la selección. Bueno, me da cosa. O sea, si ese tipo pelea mil dólares de bono, ¿qué serán los otros, no? Ese tipo de ganar 80 por mes. Ya más o menos te das cuenta quién es. Sí. Eh, pero, pero más o menos es, es, es esa la historia que tiene nuestro fútbol. Entonces, hay un, alcahuete, un alcahueterío que había en el fútbol. Por ejemplo, está la plata esa de. Después voy, ¿se recuerda? De los 150.000, que yo le conté la historia. Sí. Hay una carta que no la firma salina de esos 150, que la firma en todos los pinches, incluido el Barra Brava, que ahora en ese tiempo era empleado de la Federación y que ahora es presidente de Díaz tronque Firma también el, el, el, el que baila... ¿Cuál? Carnaval. ¿Cuál es ese? El bailarín. Es el que hacía el de la pelotita, ¿viste? el que se equivocó en el sorteo. Ese también firma, pero también el empleado. Firman cuatro, pero no firma Zalina. Y desdibujan el sentido de ese dinero. Entonces también van a ser, qué sé yo, invitados a declarar, me imagino. Tremendo. Se está abriendo una, una caja de Pandoras que quién sabe un, hasta dónde un, llega. Un gay, como dicen. El, el favor favo gate. Con con T, no, no con Nino más. No, no, no, Favor Gate. El Favor Gate, ¿no? <risa> Entonces, esto va a traer mucha cola. Van a tener que ir las directivas. ¿Quiénes han sido parte de la directiva? Por ejemplo, Ralde, el mismo Echeverri, seguramente lo van a llamar para preguntarle cómo si él conocía el manejo. Eh, este es un manejo poco fiel de dineros que no correspondían a Favor, que correspondían. ¿A quiénes habían iniciado las demandas? quiere decir, que eran los futbolistas, ¿no? Tremendo. Es lo mismo que aquí. Un ejemplo tonto, estúpido. Aquí el, deciden hacer una demanda colectiva los trabajadores del canal. ¿Ok? Me nombran a mí el representante. Y resulta que yo me siento en la oficina con, con los buenos del canal. Negocio y me entregan a mí el dinero. Y yo primero que al canal no le hago una rendición de cuentas, suponte, de los 100 mil dólares que me den para pagarle a todos los que han entrado en el juicio, primero no me da la gana de darle eh, un informe al canal, el, aunque el canal me lo solicite, no le doy. Segundo, entre los que pidieron ir en esta demanda colectiva, comienzan a quejarse que no recibieron el total del dinero y ahí se pudo de todo. Claro. Es exactamente igual. Se quedó con el cambio, alguien. Alguien se quedó, no con el cambio, se quedó con, con toda la plata. Tremendo. O se quedó con menos. Pero la cosa es que, que ahí está. Eso lo denunciamos nosotros hace tres años atrás, cuando apareció Vázquez y tuvo las la pelotitis bien puestas para, para comenzar con esto. Y en esos días, se lo mostré, ¿se acuerda? Lo, lo, lo mostramos de esto. Estamos preparando un, un muy buen material. Aquí hay que hacerlo, tipo, como hace la... Del FBI, hermano. Mm. Con pizarra esto. Claro. Y ver quién está claro, relacionado con Claro, primero, ¿quién, quién era parte de la directiva. O sea, quién manejaba la cosa. ¿Quiénes son los abogados? Porque, curiosamente, Favol, de los abogados del Tribunal de Resolución de Disputa, dos abogados los nombra Favol. Dos nombra el fútbol y el otro no sé quién lo nombra. Entonces, tú te darás cuenta que los clubes deportivos nunca ganan ¿Un juicio? Claro. Nunca ganan un juicio. ¿A alguien alguna vez se le ocurrió que eran dos jueces, cuando los pagaba el viceministro de Deportes, pagaba los sueldos? El Estado pagaba los sueldos. ¿Me entiende? Entonces eran dos de favor, dos de, del fútbol, y uno era del Ministerio del Trabajo. Pasó mucho tiempo y un día... ¿Por qué el Ministerio del Trabajo? Fui a preguntar al Ministerio del Trabajo quién era el representante del Ministerio del Trabajo en el tribunal. No tenía ni idea. O sea, simplemente una... A raíz de, también de un par de denuncias que hicimos nosotros, el Estado dejó de pagarle sueldo a todos estos jueces. Porque ellos se quejan... Ellos se quejan... Ese es el bailador. Ellos se quejan de que... El, el Estado no tiene por qué tener injerencia en el fútbol, ¿no es así? Uh -huh. En su momento, cuando estaba el finado, Que la cosa, el gobierno quería colaborar porque estaba Evo, quería ayudar de una y de otra manera. No tiene por qué meterse. Porque esto, el Estado no está. Pero sin embargo, el Estado le pagaba a los jueces para dirimir, dirimir problemas entre futbolistas y directivos del fútbol boliviano. A raíz de la denuncia, le quitaron la. ¿Y ganaban cuánto? 12 mil bolivianos, más o menos lo que gana un juez. Eso lo pagaba el Estado. Dejaron. Ahora no sé cuánto les pagarán, pero ya le paga la, la Federación Boliviana de Fútbol. A estos señores que están allí desde tiempos inmemorables. Increíble. Hablando de abogados, ¿Ya? Eh, ¿qué se sabe del famoso abogado o ex-abogado de Vilterman? ¿El malcriado dónde estará? La verdad es que se perdió, ¿no? Después de no. la que se mandó, casi hicieron desaparecer a su equipo. Ya no... Después no, no ha vuelto a aparecer. Por lo menos no. No. Seguramente va a aparecer de abogado de Blumen ahora, ¿no? Bien. Porque Blumen tiene muchas dificultades. También, ¿no? Está el no, camino no, no, no. a. Blumen debe estar debiendo fijo 5 o 6 millones de dólares. Tremendo. Eh, a ver si, ojalá que esto camine mejor, ¿no? ¿Cuándo, es, ¿Cuándo arranca la segunda fecha del toque? Además arriba. Costa llegó, el árbitro, yo conversé con el presidente de la federación, le pregunté qué pasó. Dice que eh, supuestamente no, no, no, no está cobrando sueldo, enero. El, El técnico. El técnico de la, sí, la selección. No está trabajando. Recién está trabajando desde ayer. Ah, okay. Dicen que habría ido a algunos partidos de la sub-20. Eh, la verdad es que yo no lo vi. Bien, entonces enero supuestamente no se le ha pagado. Pero si sí noviembre y diciembre. Y enero. O no, diciembre, diciembre tampoco. Diciembre y diciembre no le pagaron, ni enero tampoco. Ah, bueno. Son 80.000 la más que cobra. Te podés dar cuenta, 80, Lucas. Hay que ganar 80.000 en este uh. país, ¿no? Lo que uno puede hacer. Eh, la segunda fecha de la liga. Parte esta semana, pero no tengo ni idea. Pero en la días. verdad se la digo. ¿Por qué? Porque, viste, yo soy como los técnicos, viste. Paso Ajá. a paso, viste. Paso a paso. Eh, el miércoles tenemos Copa Libertadores de América en el estadio Hernando Files. El poderoso Nacional juega contra Nacional del Ecuador en el Estadio Hernando Siles. Ese es el próximo partido que tenemos. ¿Pasado el mañana? Convivial. Sí, señor. Ahí vamos Bien. a estar nosotros transmitiéndoles el juego. Bien. Entonces, mañana lo esperamos al promedio a sí, sí. las 10. Para que y hablemos, las... un... vamos a tener tiempo mañana de, de hablar de los funcionamientos. Porque hay técnicos que mejoran los funcionamientos de los equipos. Pero, por ejemplo, el técnico de Diez Strong, yo creo que no tiene nada idea el pobre tipo ese. Mm. Mañana vamos a tener tiempo, les voy a decir por qué eh, en vez de ayudar a ese equipo, lo perjudica. Bien. Porque él ayer fue directo responsable. Más bien que los del bar le hicieron el gran favor del año, ¿no? Yo creo que el premio se lo tienen que dar a los muchachos del bar. no ¿Los muchachos? ¿Cómo es la canción? <risa> los muchachos del bar te llamaban. ¿Cómo se llamaba? Usted ah. lo sabe. Se que hay una canción, ¿no? ¿Y los muchachos del bar? Eh, una cosa así, ¿no? ¿Y los muchachos? Somos de gran corazón. No, o estamos... te llamaban ah ya sé de quién estaba diciendo de te de... De llamaban algo no sí bien Pero a las tres van a 30? llamar ponelo por favor mira esa ilustración <risa> está buenísima no, no qué le salvaron el día los muchachos Uh -huh. Ahí está. Ya sabemos uh -huh. con qué van a arrancar a las 13.30 el Deportivo. Con, con toda la tropa de Segatini y eso, ¿no? Dan, dándole con un fierro, ¿no? Increíble. Tremendo. Segatinis total, ¿no? Los árbitros. Hay que ver si es bar con V o con B, ¿no? Yo creo que con B grande es más divertido porque tenemos todos la posibilidad de estar ahí. Claro. En cambio con esto son algunos. Y además se prepararon, hicieron un curso. Yo no sé qué aprenden. ¿Eh? Creo que, que les regalan, creo que les regalan un bombín para que bombeen. ¿no? <risa> Habría que ver dónde fueron los cursos también. En Cochabamba. Ah, no. ahí está. Bien. El más contento es el Tigre, ¿no? <risa> bueno, Wilterman también y, y Bolívar, ¿no? empate <risa> Bolívar, si no le cobran la falta. O sea, alguien dijo lo mismo que nosotros en la radio. Tuvimos ayer algunos inconvenientes, el sábado. Entonces estamos en pretemporada. Algunos detallecitos. Pero ya estamos. Pórtese bien. Bien, Juan. Usted también a las 13.30 lo la vemos. A la una y media comienza la novela. ¿Eh? ¿Quién se llevó la guita de los futbolistas? Así se llama. ¿Quién se quedó con el cambio? Tremendo. Terrible. Esta era, ¿no? Sí. Y los muchachos. Juan, es que no escucho. ¿Esta era? Yo No, creo que un poquito más atrás, de repente. No, no, no, no sé si eres... la escuché y se me dan ganas de salud. <risa> Bien, estuvo Juan Pastén junto a nosotros.